Estos días se ha cumplido un año, desde que Más Madrid Ganar Móstoles decidimos abandonar el gobierno municipal y pasar a la oposición. Así, dejamos al gobierno en minoría, obligándole a ser más prudente, a llegar a acuerdos con grupos de la oposición como nosotros y pensarse dos veces las decisiones que tomaba. De esta manera, hemos revertido todas y cada una de las malas y disparatadas decisiones tomadas en el primer semestre en forma de contrataciones de familiares y amigos, Ninguna de esas personas sigue trabajando en esta casa a día de hoy. Pero además, Más Madrid Ganar ha forzado acuerdos positivos para nuestras vecinas y vecinos, que han generado una reforma de las ordenanzas fiscales que han supuesto bajar el IBI al conjunto de la ciudadanía, mejorar las bonificaciones para las familias monomarentales, que son las que más sufren la exclusión social y la pobreza, promover bonificaciones de fiscalidad verde para apostar por las energías renovables, Hemos facilitado acuerdos de presupuestos que no se podrían haber aprobado sin nuestro voto, para promover vivienda pública, para reformar la ordenanza de prestaciones sociales y aumentar las ayudas económicas de emergencia. También hemos generado y hemos sido parte activa y fundamental en los acuerdos de reconstrucción de nuestro municipio y hemos facilitado que nuestro ayuntamiento tenga los recursos necesarios para poder afrontar la pandemia sanitaria en la que estamos. Por eso estamos satisfechos y creemos que este año de oposición ha sido útil para hacer un poquito más fácil la vida a las vecinas y vecinos de Móstoles.